Estamos con el diputado Borda. Diputado, buenas noches. ¿Cómo se ve una noche hoy en Libre, eh, ya en la última noche de carnaval para esta ciudad? Bueno, para bueno, buenas noches, Paso Libre. Para mí es un honor estar acá. Eh, a través de, la, un, de un, una noche muy especial para mí por el Congreso de la Nación, a través de un proyecto de Gisela Marciosa, de declarar a Paso Libre de interés por el aporte, el aporte cultural popular que hace a la región y al país. ¿no? Quería participar en, otra, en otras noches anteriores, pero eh, por razones laborales en Buenos Aires no, no pude hacerlo. Pero estoy muy gustado de estar acá. Respecto a la declaración de la Cámara de Diputados sobre los carnavales de, de Libre, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, fue un proyecto de la diputada nacional, Gisela Marciota, que hoy no pudo estar acá. Manda su saludo aparte de eso. Eh, fue de, muy, de, de mucho interés de varios diputados nacionales eh, que aportamos a este, a este proyecto. Eh, es un carnaval que, está, que siempre fue, fue pujante, fue, se fue agrandando, hoy en día está en la cresta de la ola y, y, y con la aspiración a seguir creciendo, es un aporte cultural demasiado importante para la provincia de Corriente y para el país. La importancia de esta ciudad que es fronteriza y la cultura, la conservación de las tradiciones eh, con respecto a la parte técnica, como usted como diputado nos dé una devolución sobre esto. Eh, para sintetizarte tu pregunta, te digo, no fue por casualidad que se eligió, que elegimos un grupo de diputados y el intendente Martínez Cuba, la creación de la Universidad Nacional de la Frontera, porque Paso de lo Libre es un lugar estratégico en la provincia de Corrientes, un lugar estratégico en, en, en el Mercosur, es un espacio internacional, uno de los más importantes del país y no es el más importante, es una zona de regional. Una ciudad, una, una ciudad con, con mucho potencial para, para poder instalar acá la parte de la Universidad de la Frontera y así dar un reconocimiento al carnaval, al carnaval de Paso de los Libres, que como todos saben, es lo mejor que hay en el país.